¿Pilotas helicópteros? ¡No! ¡Pero tienes licencia de vuelo! ¡Sí, para pilotar aviones! ¡Pues vas a tener que aprender! ¡Qué mierda! ¡Se acabó! ¡Vamos a morir! ¡Sigue pilotando! Vale, vale. ¡No sé qué hacer con esto, tío! ¡Lo haces como un profesional! Sí, bueno, aprendí del mejor. ¡Sigue en esa dirección! ¡Los demás nos están esperando! Vale, muy bien, puedo, puedo hacerlo. Sí, sí. Vale. Oh, ¡Oh, esto es genial! Ja. ¡Espera, aquí! ¿Qué ha pasado? Mierda, Jason. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? Oh. No pude detener a los guerreros. Tengo que ir al templo.